Soy Domingo Montero, franciscano capuchino, licenciado en Ciencias Bíblicas en Roma y profesor de Sagrada Escritura en varios centros eclesiásticos. Las tentaciones del seguimiento, el libro que presento, es la segunda parte de otro ya publicado con el título en seguimiento en el que ya apuntaba el tema de las tentaciones pero que ahora abordo con más profundidad y extensión. El libro consta de un prólogo donde se aclara el significado de la tentación, destacando los aspectos positivos de la misma, como señal de alerta, posibilidad de crecimiento, de discernimiento, y maduración en el seguimiento del Señor, y no solo como un peligro de desviación. Al prólogo le sigue una introducción sobre las tentaciones en la Biblia, desde la pregunta, ¿tienta a Dios? El centro lo ocupan dos secciones, la primera las tentaciones de Jesús, la segunda las tentaciones en el seguimiento y se concluye con un epílogo, con una propuesta, porque el seguimiento sigue. La tentación puede ayudarnos a revisarnos y a revisar la calidad de nuestro seguimiento del Señor y a servirnos de termómetro también para verificar su temperatura. El seguimiento necesita un control de calidad. La tentación es un arma de doble filo puede destruir o consolidar de la primera tentación en el paraíso el primer Adán salió desnudo y derrotado de las tentaciones del desierto el segundo Adán Jesús salió fortalecido y revestido del espíritu en el libro abordo algunas posibles tentaciones 27 en las que se manifiesta el barro de la vasija en el que llevamos este tesoro no son evidentemente las únicas pero sí pueden servirnos para hacer una revisión del mismo. Tentaciones no solo personales, individuales, sino también estructurales e institucionales. El propósito de estas páginas es pastoral. Mostrar una serie de actitudes y de situaciones que pueden aparecer en el camino del seguimiento, tergiversándolo o haciéndolo peligrar. No están pensadas solo para grupos selectos de cristianos, sino también para cristianos de a pie, que con la palabra de Dios como lámpara y hoja de ruta, quieren adentrarse en el camino del seguimiento. Invito a una lectura reposada que permita a cada uno descubrirse ante cada tentación, que se cierra con un breve cuestionario para reflexionar en un intento de ayudar a concretar y a profundizar su contenido.